Badum, badum, badum, badero, badabadum badum, badum, badum, badero. Una vieja se comió tres mil kilos de cemento y del peo que se tiró construyó el ayuntamiento. Badabadum, badum, badum, badum, badero, badabadum badum, badum, badum, badero. Una vieja se cayó de lo alto un campanario y se tuvo que agarrar a los huevos de un canario. Badabadum, badum, badum, badum, badero, badabadum badereo, badum, badum, badum, badero el dolor más inhumano. Es meterse por el culo una bombona de butano. padum padum, dum, va dum, padum, dum, va dum, padum, padum, va dum, dum, dum, Bada, dum, padum badum <tose> los coros los coros de badum badero hay que hacerlo más potentes coño badum badum badadum no, badum badum badum no, badadero bueno.